Hola a todos mis compañeros de Bogotá, Medellín, CDCUS, virtual, Pregrado y posgrado. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, soy estudiante de Mercado de Publicidad. El motivo de este video es básicamente para felicitar a aquellos hombres que al igual que yo son padres y al mismo tiempo eh, hemos podido continuar con nuestros estudios y dedicarle tiempo a nuestros hijos. El día de hoy, Bienestar Universitario, les quiere desear un feliz día.